mucho protector solar y a cuidarse acá viene sí, masco con una grande parece ¿eh? parece grande parece bueno vamos a ver parece grande todo lo que hemos sacado ronda en un quinito por lo que tiró esta no igual que las otras a ver. No, todo el mismo tamaño todo el mismo miren. tamaño todo el mismo tamaño no cambia nada mirá no son nada. gemelas todas todas gemelas todas iguales no hay grande. Bueno, venimos con otra, Miguel. Qué bueno. calor, ¿eh? En octubre, fin de octubre. Los únicos locos que estamos acá con 33. Cuidado. No. Vale. Esta puede ser linda, Miguel, porque estaba sacando bastante. A ver si asoma. Sí. Un poquito más grandecita, sé sí, que es un poquito más grande. Un poquito más grande. No, no hacemos sí, un poquito más grandecita, ¿cómo se hace? Un poquito nada más, Miguel. Sí. Bárbaro. Sí. Bueno. Pero casi todas iguales. Bueno, seguimos. ¿Sabes qué, Maco? Está buena, Miguel. Bueno. Sacó. Sacó, está. Mira, mira, mira, mira. A ver, tiene soma. Mira cómo tira. Mira cómo saca eso.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 que es grande, ¿eh? son dos corvinas impresionantes Paso el este lado, ¿sí? Sí. Ahora están las corvinas grandes Son las corvinas grandes Cuidado, que lo va bien. Levantalo y cuidado con las patas tuyas. ¡Vale! ¡Ay, mira qué barrio, Miguel! Impresionante. Impresionante. Bueno. Sí, uno ya. A ver, eso, es eso, bárbaro. Ahora sí me puse. Bueno, vinimos con Miguel con otra. Calor. ¿eh? Fines de va? octubre. ¿Cómo va Miguel eh? A ver el ruidito cuando saca. A ver, a ver. Ah, ya bien entregada, me parece. A verla. Ahí está ahí, está, no, está, no. Está, está, está, está. ahí escuchamos, eh. Gracias, mirá que linda, bien Miguel, linda corvina Bien, bien, bien, bien Miguel, bien Acá estamos con Miguel, otra corvina más Bueno, todas las corvinas iguales, eh Exacto Ninguna pasa... No, no, las más grandes en el aquí Bueno, queremos agradecer a Hernán, eh La verdad, muy buenos langostinos para pescarlas, eh Sí, sí, sí, muy buena carnal Bueno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 Dame, un poquito dale eh, queremos agradecer a Hernán Amaya eh. que carnada la de Hernán fresca y acá vemos eh. tiene otro bagre de mar Mirá. opa bien Miguelito bien Miguel eh ojo el tambucho Bien acá. Bueno, que otro bagre de mar, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Bueno, Miguel, bueno, acá le mostramos la anchoa de Hernana Maya. Fíjense en qué pedazo de anchoa fresca, Como aguanta, espectacular. Bueno, Miguelito, bueno, seguimos, sí, seguimos. ale.